Saludos. Precisamente hoy, Día Mundial de la Justicia Social, la Asociación de Abogados de Santiago y el Colegio de Abogados de la República Dominicana clamamos justicia por todos los mil asesinatos que han venido transcurriendo en el país y especialmente aquí en nuestra ciudad de Santiago. Miren que tenemos los casos del licenciado Amarcio Herrera Turín, el licenciado José de Díaz Rafael Alonso, el licenciado Basilio Guzmán y el caso más reciente, el licenciado Freddy Sanzuela, quien estaba desaparecido desde el lunes pasado y ayer domingo lo levantamos con la trágica noticia de que lo encontraron en una finca de un paraje de la ciudad de Villamonzález con un tiro varios machetazos que maduran en gran parte de su cuerpo. Nosotros queremos que las autoridades competentes, llámese la Policía Nacional, el Ministerio Público, pongan carta en el asunto, porque nosotros no vamos a permitir un abogado más caído de esta manera. La paz social se encuentra en juego. Cuando nosotros, lo que estamos llamados a defender, nos están coactando nuestro derecho, o sea, no están poniendo un cerco, no están acabando nuestras vidas por nosotros defender la justicia de quien implora, no vamos a permitir un abogado más asesinado a partir de hoy le queremos decir a las autoridades competentes que vamos a iniciar una serie de actividades en pos defensa de nuestro tocado muchas gracias usted la clase jurídica él, en su Actualmente eso es lo que se está viviendo. La sociedad tiene temor y nosotros más. Imagínense ustedes que los abogados eh, nos limitemos de aceptar los expedientes eh, porque tememos por nuestras vidas. Entonces imagínense, le vamos a dejar eh, la ciudad, la sociedad al sicariato. Actualmente nosotros somos, como dicen, una sociedad de nadie porque las autoridades eh, no le han dado respuesta a ninguno de esos nombres de abogados que fueron asesinados. Cruelente. No hay una persona presa por la muerte de ninguno de esos colegas. ¿Usted cree que se podría tratar de asuntos particulares, por casos tratados, o podría ser un asunto político en contra de los abogados? Bueno, desde el punto de vista y del análisis que nosotros podíamos, podríamos hacer, eh, tenemos entendido que son eh, por asuntos laborables, o sea, por ello estar defendiendo sus intereses. Particulares, bueno, pero mi interés es lo que hace, eso es lo que hace Correctamente, o sea, correctamente, es lo que correctamente, pero imagínense: si porque yo afecte el interés de la parte contraria, voy a tener que tener mi vida en juego, entonces yo voy a decir, bueno, voy a dejar de ejercer. Y si todos tomamos la misma decisión de no ejercer, ¿quién va a defender eh, la sociedad? ¿Qué tipo de casos asumían esos abogados? Que han fallecido, en el caso de Amancio, Guzmán, de Disco de Salzuela, ¿qué tipo de casos? ¿Eran laborales? Todos eran eh, penalistas, todos eran casos penales. ¿Para algún caso específico que ellos asumieran? No, no, no, no. Hasta el momento, el Ministerio Público no nos ha dado ningún tipo de información de las investigaciones que han venido realizando, con relación si tienen o no tienen eh, en vista cuál caso. ¿O ¿Cuál situación ocurrió? Gracias. Esencial, eh, ¿qué esperan las autoridades en relación a este caso que ha condenado Santiago? Salud. Mire, realmente nosotros le hacemos un llamado a la Fiscalía de Santiago, a nuestro amigo fiscal de Santiago. Recordarle que los abogados somos auxiliares de la justicia. Que hoy... Han caído varios abogados, pero que mañana puede caer él. Lamentablemente puede caer algún fiscal adjunto o pueden caer jueces. Santiago se ha convertido en tierra de nadie. La policía en lugar de hacer su trabajo se dedica a recoger...